Gracias Carolina Yerjan y amables televidentes. Miren, ya traía el comentario en principio sobre la calidad de los servicios y a la vez de la calidad de los servicios públicos en la calidad de la prestación del servicio. Es decir, los servicios públicos y necesidades que se generan a raíz de la existencia de un casco urbanístico. Debe estar planificada con las vías de acceso y la de ponderarse el urbanismo. Donde cada día se procure una ciudad más inclusiva en el sentido eh, medioambiente, ambiente. Eh, la parte que tiene que ver con y eso tiene que ver con quien presta ese servicio el ayuntamiento de San Francisco de Macorís como todos los ayuntamientos tienen en su territorio el control de eso pero qué poca supervisión se tiene ayer cuando estaba Siquio aquí le decía de los escombros hay tasas que deben de ser penalizadas las, las construcciones que no registran una adecuada colocación de los escombros. Si hay algo que debe de estar libre es el espacio público. Y eso todos lo sabemos, pero no, no nos interesa que se cumpla pareciera y somos cómplices silentes, doble moral o doble intención, porque la verdad es que a nosotros nos preocupa ese esa supervisión de la ciudad para que haya el verdadero la verdadera gestión de lo público en los servicios pero hay una parte que la debemos poner nosotros los ciudadanos el deber ciudadano si usted está construyendo una vivienda y usted debe de buscar los permisos busque los permisos cumpla con el deber no se vaya por la parte de atrás y le dé unos pesos a un supervisor corrupto y empiece a hacerlo o no va y busca los permisos y empiezan a hacerlo un fin de semana. Y cuando viene a ver ya está construido y no hay quien determine que eso se debe de derribar por la ilegalidad. Aquí cuántas, cuántas aceras no están ocupadas y que por escalera por fuera. Para ir a un segundo piso. Eso es ilegal. Pero se ha, de, se ha dejado construir de esa forma. Entonces el servicio público debe estar sujeto a un control. Y cuando hablamos de agua, energía eléctrica, servicios sanitarios, construcción, debemos todos poner de nuestra parte, no fijarnos en la, en la capacidad que tú tienes de utilizar tus recursos, tu dinero y que vas a explotar tu solar y hacer lo que te venga en gana. Eso no es cierto. La constitución te garantiza que tú tengas derecho de propiedad y tu patrimonio se base en el derecho de propiedad. Ahora, en tu, tu propiedad, tú debes hacerlo bajo la ley. Si eso quisiera que se entendiera, para que empecemos a ser un ciudadano más pleno y que la sociedad o, las, o la ciudad no reciba el impacto de un constructor irresponsable y abusador. Hay muchos constructores abusadores irresponsables, los cuales le celebramos la parte de que es un inversionista, que sí o qué, pero no hacerlo con abuso. El abuso nunca será bien visto. Entonces, cuando se tiene que hay una construcción y hay una cometida de agua para instalar, ¿cómo se le permite que sea el mismo constructor y no sea la, la entidad de INAPA? La que vaya y conecte en la forma que INAPA tiene previsto. No, lo hace el maestro constructor y el propietario a sus anchas. Ahí está, en la Brugal, una casa, justo en la Marquesina, solamente por querer tener más agua que los demás. Ni siquiera a un ladito, en la Marquesina, ahí está una de las fallas más grandes que he visto en la Brugal. Eso es producto de falta de supervisión desde el origen, de las autoridades competentes. Entonces queremos mejor ciudad individualmente, pero colectivamente no hacemos nada. Entonces creo que debemos de plantearnos la posibilidad de tener una mejor ciudad, más viable, más vivible. Esto del tránsito, sí posible que haya más carros, pero hay una cantidad de conductores y de personas que utilizan el carro no por necesidad, sino como diversión. Y se reúne el que trabaja, el que por necesidad y el que se divierte. En una ciudad donde prácticamente se está conduciendo de forma irrespetuosa, No se quieren mantener los controles, no se hacen, no se conduce con prudencia, no se le da paso al peatón no se le da paso al vehículo de menor posibilidad en una vía principal. Todo el mundo quiere cruzar, cruzar, cruzar. Nadie se detiene. Entonces no hay correspondencia a una ciudad viable. Y espero que sea resolucionado el tema de INAPA. Válgame Dios, ¿cuántas cosas uno tiene que oír? Yo espero que haya una buena elección de esa junta independiente y de esa junta que, tiene, que tenga conciencia de cuáles son sus responsabilidades, que no es solamente organizar elecciones, sino la más importante, que es la de conservar el registro civil y no permitir que UNICEF siga manipulando sus propósitos con el libro rosado y los que nacen aquí de padres o madres extranjeras. Están con un propósito. Unicef. Ya vimos al nuevo canciller que ante el Consejo de Seguridad planteó y es nuestro concepto y ha sido nuestra posición que no hay manera ni habrá <coughs> Una solución de Haití con República Dominicana. Pero en la realidad y en la práctica se hace otra cosa. ¿Cuánto han pasado por la frontera? 87 mil en el primer trimestre. Primero y siguen forzando a que República Dominicana se cargue de todo este liberal, de deliberado plan. Miren, ya para concluir un minutito. Es... Hay una llamada. Uh -huh. Le damos paso y, y al okay. final de la llamada concluyo mi, mi turno para enseñarle un gesto de solidaridad. Buenos días. días. Buen día. Buenos eh. días. Vamos a ver. Adelante, adelante. Ahora vamos a llamar de Salcedo. Sí. Ahora. Es que la corrupción, la corrupción todavía la siguen dominando los comezolos. Luis Abinader, Luis Abinader no puede hacer nada, ni tampoco la procuradora, mientras no cambien los fiscales y esos jueces que están ahí. Porque esos están puestos ahí por Lionel y Danilo. ¿eh? eso defienden a a Leonel y a Danilo el que defienden ¿eh? y hasta que él no esa, esa, esa, esa justicia eso eso esos jueces y esos fiscales ahora esas dos viejas que él puso ahí administrar para a la comisión eso no van a hacer nada no, pues. es un teatro que tienen esa gente mujeres. ¿eh? ahí tener que poner un hombre con de que, que tuviera timbales, pero no, usted, no, perdona, eso es muy mujeres, despectivo. Eso es no eh, eh, muy despectivo. Decirle dos bien a este espectro machista, gracias, amigo televidente. No, no Mire, hay que ir cambiando esa mentalidad. Lo primero es, mi don, con todo el respeto que usted se merece, que no puede tildar de dos viejas de manera despectiva a la señora Jenny Berenice y a la señora procuradora Miriam Germán y decir que un hombre sería el que haría el trabajo. Porque Azul, una mujer un tiene machista. la misma capacidad para realizar la labor que ellos están realizando. ¿Tiene alguna Así imagen? Así no. Tiene Gracias. alguna imagen de, de Frank en Romero. Miren, el joven. William José Moya estuvo aquí la semana pasada buscando la solidaridad de la sociedad franco-macorizana porque sufrió un accidente en el cual se vieron la desconfiguración producto de un incendio. A lo que atendieron personas inmediatamente que le enviaron a su cuenta aportes, entre ellos está Renberto Puello de allá desde New Jersey y también la señora Marisol Monegro no sabemos si otra persona hizo sí, de ahí, ahí terminaba el programa uh -huh. pero de algo que nosotros hicimos anuncio fue que el senador Franklin Romero, nuestro senador se sensibilizó con esta causa y nos aseguró que él estaría apoyando o ayudando ...a que esta operación de este joven se realice. Sabemos que le falta otra después de esta. Una última. Pero en el caso de esta, él tenía la necesidad de unos 55 mil pesos... ...de lo cual ya Marisol y Remberto habían hecho aporte ...que lo va a necesitar para su recuperación. Aquí tengo el cumplimiento del senador... ...quien nos ha hecho llegar a, no se, al estudio el cheque que da cuenta para aporte de operación médica del señor William José Moya ahora como todos sabemos la organización que tiene este aporte William debe traer de la clínica Los cuál años. es la operación cuáles son la parte médica que garantizan o que justifican esta, este gasto. Entonces, esto va a estar aquí en oficina, eh, va a estar esperando que William se presente y entregue esa documentación, incluyendo su cédula y todo, porque debe de entregarse para hacer soporte de esta de este gasto. Ya sabe, gracias al senador gracias. por su solidaridad, por haber atendido a este llamado que le hiciéramos desde mañana en un gesto solidario a William José Moya. Muchísimas gracias a nuestro senador, señor Franklin Romero.